Tiene internet, tiene su televisión, vamos a ver qué tanto hay. Aquí su cartita para el room service, un pequeñito escritorio y vista a las piedras. <música> El día de hoy nos va a tocar eh, quedarnos en el Hotel Seven Crown del Centro, aquí en La Paz, Baja California. Esta es la entrada. Es un hotel relativamente nuevo, yo lo siento como nuevo. Está ubicado en la calle Miguel Hidalgo y Costilla y Revolución de 1910. Literal a un par de cuadras del Malecón. Para allá está la catedral, como a cuatro cuadras más o menos, y de la catedral a la derecha ya es prácticamente el kiosco, que es como la parte neurálgica aquí de La, P la Paz. ¿Qué anda con mis términos, eh, qué obvio. A ver, mira, vamos a dar un recorrido rápidamente. Es la que y pues una habitación que cumplidora, tamaño digamos, tamaño medio. Entonces en la entrada tenemos un área para guardar maletas, un burro de planchar, cajita fuerte, caja de seguridad más bien. De este lado tenemos lo que es la regadera, lo que es el baño y el lavabo. Tenemos jabón, shampoo, eh, este, gorrita de baño, dos agüitas de cortesía, eh, utensilios para preparar el cabecito, secadora y de este lado son dos camas. De bastante buen tamaño se ven se ven cómodas tiene internet tiene su televisión entonces vamos a ver qué tanto hay aquí su cartita para el room service un pequeñito escritorio y vista a las piedras entonces esta es la habitación aire acondicionado aparte su un papalote una cajonera buró control del aire acondicionado del papalote me imagino y esta es la habitación de nuestro hotel el Seven Crown Hotel aquí en La Paz la recepción el lobby del hotel las señoritas esta es la parte del centro de negocios Aquí pueden ustedes... Checar su mail. Muy amables las señoritas. Este es un barecito que tienen. Y de este lado... Ya son las habitaciones. Por acá... Tenemos... Lo que es más habitaciones. Y de este lado... ...una pequeña alberca. Una alberca bastante agradable. Una mesita ahí. Unos camastros o tumbonas, como dicen... ...por allá del otro lado del charco. Aquí más habitaciones. Y de este lado la alberca. Estacionamiento... Y él incluye desayunos. Tiene una pequeña cafetería. La cafetería da hacia de este lado del hotel y hacia la calle. Y este es el menú de cortesía. Chilequites con huevo, molletes, pan francés, huevos, a la mexicana, Omelette o pan tostado. No, pan tostado y jugo. Entonces, una de esas opciones. Este es el cafecito del hotel que incluye el desayuno. Este es el hotelito, digo el cafecito, donde vamos a tomar nuestro desayuno incluido. Y vamos a continuar disfrutando este hotel. Y este es el omelette. Se ve bastante, bastante bien. Vamos a ver. Nos trajeron una salsirri y... Ah, no son tortillas de harina, muy mal, eh, muy mal, eso sí. Aquí tiene que ser de harina. Eso es lo que incluye como parte de la habitación. La habitación tuvo un costo de $1,300 pesos la noche. Video conclusión. Ya nos vamos a nuestro hotelito Seven Crown Centro. Son más o menos algo así como las seis y media de la mañana. Ya estamos esperando a nuestro Hoover. No tarda en llegar. Aprovecho para hacer el video de la conclusión. El video de la conclusión del hotel Seven Crown Centro es que eh, es un hotel, la verdad, lo pasamos muy bien. Las habitaciones y las camas muy cómodas. El personal muy, muy, muy, muy amable. Eh, pedimos alimentos. La verdad, los alimentos este, muy ricos. Los precios de los alimentos, creo que en relación a lo que estuvimos viendo aquí en La Paz, en donde estuvimos, en la zona donde estuvimos, eh, bastante bien. Bastante promedio. Este, yo pedí un Este Un gar, car, Carpacho de atún 170 pesos Pero estaba muy, muy, muy bien servido Yo creo que hasta para dos personas Había quedado bien Este, bien, bien en general Bien, las instalaciones bien La alberca, al final Este, nos metimos y uff estaba estaba súper, súper cristalina. O sea, se ve que tiene muy buen mantenimiento. En general, todas las áreas tienen muy buen mantenimiento. Pero la alberca estaba climatizada. Estaba muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy rica. Muy, muy chahuacha. Esto está en la calle de Revolución de 1910. Y Miguel, Miguel Hidalgo y Costilla. En el centro. El Seven Crown Centro. ¿Lo recomendamos? Sí se recomienda. Habitación $1,300 pesos, a dos cuadras del malecón hacia allá, eh, a cuatro cuadras del centro de la Catedral hacia acá, está bastante bien. Hay otra sucursal, hay otro hotel en el malecón, se ve muy interesante porque está justito frente al malecón, pero nosotros, este es el que nos convenía más por la ubicación de lo que venimos a grabar. Venimos a grabar otro video de un restaurante y igual día lo estaremos compartiendo también. Se llama el restaurante, se llama Pachana, que está como a dos cuadras para allá y una para acá. No, perdón, una para allá y dos para acá. Acá en la esquina hay un Oxo, otro en esa esquinita. Así es que ese es el restaurante donde el desayuno está incluido. Y creo que ya viene nuestro Uber. Cambio fuera, esto fue el Hotel Seven Crown Center.